Y por aquí estamos locos, no sabemos lo que queremos No, no, no No, no, no va wow, wow. Estoy Esto es Virtual Money tratar Otra tarde más Frente al micrófono The Boy DJ Los puntos en la IE de nadie te fíes la vida está rara pero todo sigue, estoy llorando solo yo en mi habitación, recordando lo que se rompió, oh, y otra vez lo mismo una vez más, pero mi madre siempre dice la verdad, y bueno sé que últimamente lo hago todo mal, pero tengo la certeza y al cielo quiero llegar. Cuando marihuana estoy relax, Wus up, sentado en un banco comiendo pipas, estoy viviendo mol y las penas no se me quitan. Lo estoy haciendo fatal, no hace falta que lo repita. La flor es como mi alma marchita, mi ahora se ensució, pero la quiero ver de ahorita. Me reí del karma y lo pagué sin moneditas. Ahora la herida es profunda y de me sirve la tirita. Ahora que estamos locos, no sabemos lo que queremos. Aquí en la vida, viviéndolas como un sueño de lo que no te imaginas, que duele más. Pero Gucci cuando muera será un Gucci con no, Ando sin control me metí estoy volviendo loco, loco Pero conseguí en el joy me metí estoy volviendo loco, loco. Todo de que se sale de free y lo parto todo bro No me diga que lo va Porque estoy de fiesta aquí con mi compadre Porque estoy de fiesta lo que no me raye Porque estoy de fiesta aquí No me diga lo que va, Porque estoy de fiesta aquí con mi compadre cielo no veo nada no hay salida cayendo en picado en la espiral una vez más yo estoy construyendo medio mi estilo de vida siempre estoy brillando como si fuera una estrella yeah. mm, tengo el yin, tengo el jan tengo el, jean, tengo el jean, pero no sé coordinarlo, no sé coordinarlo. Yeah. lo hago bien lo hago mal yo vuelvo a intentarlo. No sé si lo. tengo una cubacua. Estoy solo bebé. Tengo mis problemas, no todos los busques. Estoy de apalanque 24 de case. Care for el lobo. Es que llevo la medida que lo va Bolo. Por eso camino solo Estoy en el mundo y en el modo Quiero todo el money y el oro Te lo bueno del moro Se sabe mi nombre en mi coro Y no sé cómo explicarlo Sigo en la mi ambolo Ambolo, solo, Cosa ya tú sabes. Esta paranoia a mí la tengo que parar. Y pues, tú me lo digo a mí, tengo que parar. Y lo bonito de me hizo feo. Mucho problema me quemé sin dedo. De verdad no pasa nada, yo creo que estoy arruinando en el recreo. Para lonely no papen, man. Eh. Lo siento, I'm sorry. Eh. Ya, tengo ya los mapas porque que creo que es. Estoy derribando el alborno. Por eso camino solo. Estoy en el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 en el sofá, yeah. si no lo cojo me vuelve a llamar, yeah. si no lo cojo a roll no yeah. me canso nunca de ganar, yeah. si no lo entiende ya lo entenderá yeah. si no lo ves ponte gafa yeah. y sube el volumen al trap ¡Guau! wow, omel! ready for kill! ¡Ya, para mi? ready pa kill? Yeah, ready para mí! para mí! para mí! for para mí! para mí!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 el barrio me tragaba y me escupía Y luego reclamaba compañía Y yo que tampoco era muy listo Disfrutaba con mi porro, con mi listo. Pensaba que solo eso estaba escrito Y un par de veces casi la vida me quito Puede volver a ser igual No le renta mi salud mental No le renta mi salud emocional Me lo dice mi cuerpo espiritual Ya no estaba tanto realmente ve lo que pasa Pude estar muerto loco medicado Pude estar solo en una celda encerrado Por querer ser algo que nunca a mí me ha tocado Dime si merece de la pena estar atrapado Preso con una mente cae intoxicado Mi madre llora yo a la casa no he llegado Y una realidad que me he creado Y se pensaban que estaba rayado cuando lo que estaba era super quemado, la vida que elegí por todo lo que pasa ya no estaba dentro de mí, pero me acompaña al lado. no no no no no no no no, no. no no no no no, no estoy ready no no no no no, ahora no no no no no no no, ya no yo no por nadie no Y el que no no no no no no no, no estoy ready no no no no no, ahora no Now, Now, no, -da -da. No, <coughs> no no no no no no, ya no ya no por nadie no more Ya no no no no Y es que ya sabe que yo siempre fui el raro. Y es que ya sabe que siempre fui complicado. Y es que después de todos los naufragatos, al fondo por la costa le pego otro calor. Es que tengo depresión tropical. Dale mami, vamos a fumar marihuana. Porque yo no tengo mucho que contar. Así que cuenta estrella no te quiero preocupar. Y es que vivo si los frenos cuesta abajo. En mi mundo soñando con los bajos. No, no, no, no, vida. Una mañana más esperando a que me llegue las ganas de si no están y van a dar a las nueve salió el sol de nuevo y siento que me llueve Siempre fui ese loco al que nadie quiere Nadie me entiende, dejaron de estarme Y no pasa nada y ahora puedo relajarme Ese ataque de ansiedad, y iba a hacer que me desmaye Me puse mi gafa y le salí para la calle uno, rulo uno, me como el estrés Sigo con mi cueva, chuse, champán en mi genesis Era que no, pero sí, para de gramo de hachí Hasta un tres de la Wii, vivo de McQueen sí, llegué, yeah, llorando y no es por ti Es por ti porque quiero salir, pero algo me... Aquí. Ah, y es, es que, que so ya sabe trash, que eh. yo siempre fui el raro. Y es que ya sabe que siempre fui complicado. Y que después de, de todos todo los naufragatos, todo, al fondo no veo la, la costa y le no pego otro calor. Es que tengo depresión tropical. Dale, mami, vamos a fumar marihuana. Porque yo no tengo mucho que contar. Así que cuenta, estrella, no te quiero preocupar. yo es que vivo si lo frenos no cuesta abajo. El mundo soñando con los bajos. No, no, no, no. No puedo, por favor, ahorita. J-Glad Music. ¡Ah! no, no, no. Me está subiendo otra vez más. Bloqueado, solo me sale yo ya. Y es que tengo depresión tropical. Y la droga me sienta fatal. Que tengo depresión tropical Dos líneas paralelas Nunca podremos juntarnos Y me siento loco Por eso callo y no hablo Estoy saliendo de aquí Estoy apuntando alto Ya nada es lo mismo Pero bueno yo me adapto Un castigo, un regalo trato de afrontarlo Y pude controlarlo Pero ya perdí los mandos Sigo siendo yo Pero un poco más extraño Sigo siendo yo No soy parte del rebaño Y ah, eso lo canto Porque no sé Lo Necesito terapia Necesito hablarlo ya Ahora me quieren menos Porque yo estoy mal Fue la última Y no más Instinto animal Invisible ante los ojos de la realidad Realice mi camina tuvo tu boca sin avisar ¿Dónde está felicidad? ¿Dónde está estabilidad? que de buscar las imágenes en este mar Lo que hago solo me sale llegar Y es que tengo depresión tropical Y la droga me sienta fatal Y es que tengo depresión tropical Tengo la herramienta, me toca arreglar Porque tengo depresión tropical y lo siento, sé que lo hice mal. Porque tengo depresión en un voy a pretender que tú lo entiendas si yo tampoco puedo. Tengo pila, traumas tiro, dos Todo se me escapa, adiós, hasta luego. Me quedan poca vida en este videojuego. Dime de qué me sirvió soñar. Si va a cumplirlo, se me acaba el tiempo. Dime pa' qué me sirve el talento. Si no tengo nada y me muero por dentro, todo pasa lento, muy lento que si no vuelvo al invierno tengo mis demonios esperando aquí vermeando si me pillan débil me van a provocar incendios ah, si no si puedo perdonarme no quiero equivocarme, no equivocarme no quiero ni evadirme, no, quiero voy, baby. no quiero olvidarme al sobrego tropical y la y es con la tierra que estoy sudando toda la sabana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 Si Andre fija el que me atrapa, me mata, me ata mata con una vez más. Y si yo lo consigo algún día se me pasarán estas ganas sí, de llorar. Sí, sí. Quiero ser libre como el viento, esto va lento, siempre vuelve el dolor. Y es lo único que siento y solo es una cosa y es que siempre sale el sol. Quiero llorar y no puedo porque yo tengo nudo en el pecho y es que yo estoy una noche más sudando como techo, otra noche recordando lo que he hecho Me falta todo aquello que yo quiero porque a mí Me falta todo aquello que yo quiero y es que a mí Me falta todo aquello que yo quiero y es que a mí Me falta todo aquello que yo quiero, es que mí, que yo quiero. No tengo ala, pero puedo volar Que tú sigas con la tuya me parece genial ah. Y los siempre dicen que florecerá Bla bla bla. al menos puedo volar ah. Todo es relativo a quien está la ipadualidad dualidad. Se que cansa, aguanta. Mande la cabeza alta y canta. Deja que todo fluya la like cagua. Soy un videojuego con muchísima edad. Siempre que lo pierdo, lo vuelvo a encontrar. Siempre que me acuerdo, me vuelvo a olvidar. Me cago en la puta, que me pasa. Tengo muchos chas pendientes en el guasa. Nadie me busca ni me encuentro y estoy en mi casa. Y al igual que esta semana todo pasa. Guau, guau, guau. No salió ni a la terraza. Ya ves cómo te lo explico que yo estoy todo cansado. de castigo de cachao. de todas las vueltas quedado estoy quemado. Atrapado en el bucle, uh, atrapado en el bucle Depresión tropical que me atrapa me mata me mata, me, me con una vez más Y si yo lo consigo algún día se me pasarán estas ganas de llorar Quiero ser libre como el viento, esto va lento, siempre vuelve el dolor Y es lo único que siento y solo es una cosa y es que siempre sale el sol Bra bra ra, Yo, 24-7 me viendo, pues, hijo El, de El madrugando todos los días ah. yeah. wow, que más virtual, ¿no? Dime Santio que lo va Hoy, tío, loco, my was Dime yo, tío, tú lo viste Hoy loco, Mr. Wick Dije el sacio, fuck you, fuck you yeah. Pues loco, gran andy <risa> Dije el sacio, ya me pinta Suelta pegado como ah, me En yeah. los pisos donde miro ya hacen los grandes, la de Robert de Nero uh, Los días se hacen largos como el Nilo Y la realidad está pendiendo en meter Nilo Voy todo loco y el porqué Demasiado que lo que Ahora tengo claro que no existe ese camino Subo la puesta de impulsivo Tiro de como que qué? ¿Qué? Dime qué está pasando, primo uh, Tengo la tengo el brillo, tengo lo que quiero, desde dentro lo consigo uh. Y esto no era un castigo, era falta de confianza, eran cegos cognitivos uh. Y ahora tirando tirándome Y esa voces que me dicen no sé qué uh. Desapegándome ya te de la Llega Hay cosas que se sienten que no se pueden ver Dime, socio, ¿qué lo hago aquí? Uh, uh. Vuelto loco, Mike Wazowski uh, uh, uh. Dime, socio, ¿tú lo viste? Uh, uh. todo loco, Mr. Wicked uh, uh. Dije socio, fuck you. No, no, no. Voy todo lo que no, no, no. Dije socio ya me pido. Hey, oh, hey. Se como solo. Y si gano lo hago a mi modo. Ambolos. Llegué al foto y encontré minas de Un regalo y un tormento. Lo voy todo. Los problemas son excusa. Yo los tiro como bolo Vamos oh, avanzando poco a poco. Lo no mantengo fresco como si es agua de coco. Que ya no está de moda. Esa mierda me está roto. Hará queréis estarlo, pa ponerlo en pie de foto. Los beneficios y daño de los monótonos Solo cojo el teléfono si está brillando mi sol Y la vida son etapas y esta solo es una más No me vuelvas a llamar Y la vida son etapas y esta solo es una más Por favor no me llamen más Dime socio, que lo waski Voy todo loco, Mike Wazowski Dime socio, tú, tú lo viste Voy todo loco, Mr. Whiskey Dije socio, fuck you Voy todo loco, Crash Bandicoot Dije socio, yo me piro, suelto fuego como espiro. Uh, dime socio que lo va que, voy todo loco, my was Por qué? Dime socio, tú lo viste, ¿Qué, qué? voy todo loco, Mister Wicked. ¿Qué? Dije socio, fuck you, fuck you, uh, voy todo loco grabando uh, uh. Dije socio, ya me piro, uh, uh. suelto fuego como espiro. Tantísimas cosas que al final Tiene la vida, ¿no? Pero que sé, tío, en plan... Tranquilito... pa la calle, que alguien haga que estas putas voces se me callen, sé que falle, por favor no que me calle. todo era bonito como el palacio Versalles yeah. siéntate un momento y te lo cuento tengo que identificar esta mierda que yo siento, lo siento que romper no pega el pegamento soy el virtuaz pero real el sentimiento mente a la se la lleva el viento, Ya no caigo más, te lo juro por mi muerto oh, en mi bolsillo un suelto, pensaba que me paga karma y iba a estar ¡Ah! tonto, mi sangre vino tinto no pa enseñarme que esto iba a ser distinto, oh lo barato salió caro ahora mismo a mí mismo luchando contra algo que hoy ya no estoy bien. bien, no, no quiero bien. salir para la calle, que alguien haga que estas putas voces se me callen sé que falle, por favor no haga que me calle. todo era bonito como el palacio Versalles. pensamiento ah. estoy al no lo olvido pero sigo avanzando en el camino, construido, desconstruido, abatido, me he levantado no sé ni cómo sigo vivo, me siento como cuando todo era bonito, cuando todo estaba escrito, esta incertidumbre me deja el cerebro frito, ya no me conozco bueno si solo un poquito, Empiezo marchito, marchando pa'lante Pasito a pasito Me cago en la puta, no perdono mi delito En la caverna como el mito soy al exterior Y sorprenderme me permito Perderme no es una opción Vacío como tu litro No comprendo, no capito Cerrando capítulos Quemando etapas, son problemas Solo son excusas, dime lo que tapa Cerrando capítulos Quemando etapas, son problemas Solo son no tengo ni puta idea, compadre, algo está pasando y no sé el qué. No tengo ni idea. En el fondo tengo que saberlo, no realmente, porque siempre sé lo que pasa, pero ahora mismo creo que no. O a lo mejor sí saben Me estoy engañando a mí mismo, saber. Hoy no estoy ¡Ah! bien. No quiero salir para la calle, calle, haga que esta puta voz se me calle, sé que falle. Por favor, no haga que me talle. Todo era bonito como el palacio Versalles. Estás escuchando el virtula. Kowski antebarra. <coughs> ay, ay, wow, wow. Se ay, ay, me voy de a morir. Purificando eh. so, oh, yeah. todo lo que he bebiendo agua, kippiti hidratado. Aprovecho el día porque no he madrugado, la sangre es fría como un helado. Y estos problemas es que yo me he creado, me los he creído y se han asentado. Los río, tirado tirados y me estoy rompiendo para estar liberado. Me toques de mierda que sigo de inercia. Algo sánchez no explica la ciencia, pero no me sirve y no tengo paciencia. Y eso me baila la danda aparece a lo no con su lanza, sobre con estabilidad me realta, que donde quieren que este en esa wey, ya que no camina vuestra, es necesario ir contra el el misericordia, lo que no, pues yo no no lo que hasta no Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seguimos fumando droga por el barrio. Pero esto es un bosque, no es el barrio. No se confunda. Dice, dice lo de la noche a la mañana todo cambio, Se rompió mi mente, no hay recambio Tengo la certeza de que saldrá el sol. Seguimos fumando droga sí, sí. por el barrio De la noche a la mañana todo cambio, Se rompió mi mente, no hay recambio Tengo la certeza de que saldrá el sol. Seguimos fumando droga sí, sí. por el barrio sí, sí. Oh, Dime whatsapp Tú no lo sabes, esto ni siquiera empieza, pero ¿hay que pasa? Con el pelo lo va, es? estoy un triste te envía, esclavo de esta mierda que se llama realidad. Eh. Que no sin un y dime qué pasa, seguimos la casa, ahora bajamos un rato, vamos a Piyahui Cansado de engaño, ya nada más te daño, nada me sorprende, la vida una bitch Te calete tengo fi, chao, en el agua la he pescado, Y si yo no lo tengo, mi loco lo tienen porque los mejores van de mi lado De la noche a la mañana todo cambio, Se rompió mi mente, no hay recambio Tengo la certeza de que saldrá el show. Seguimos fumando droga por el barrio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 Cogí los mando, ahora tengo el control ¿El Joven cool, herramienta for the low Tengo la llave como sola, dice, dice no K-Blade, K-Blade, K-Blade wow. Vuelta como un Beyblade hey, Yo no soy mi mente y tú no eres nadie hasta que la ansiedad loco me falta el aire Todo de que sí, el sí, y va, todo va por partes parte. Algunos pa' la que no'en que estrellarse y like mí. Ahora ya ni la que está vivo como en una movie Me uh -huh. levanto con el soma, cuento con los, uh -huh. los loonies Lo intento por mí, gente lo hago por mí. por mí Subo el level, level up como el foretory Me paso el video, gay, me bajo de, me la la de la nori Ya no me lamento, más fuck no, vita, no, vi. Avanzando super, loki, ninja, hattori años el blog ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué? El karma me llama y dice What the fuck? Virtual main, dulce y tú, super hot yeah. Energía materializándose en world. mi world. world Ahora no por wall No sigo el patrón eh. Me da igual si llueve El eh. día beautiful eh. Ya no tengo antecedentes, se fue la presión eh. Ya no tengo antecedentes, se fue la presión eh. El que eh. Free, loco Es que The case. Hay días que super sí, hay días que ultra no, hay días que es cara hay días que es cus Todo mal, siempre mal No me creo lo que pasa, baby nunca quise esto Parece que no se cansa, de desviarme de los retos Y todo el rato con la guasa. no me pare a conocerlo Y ahora que no me deja avanzar, no llores que ya estoy muerto Milo el cielo por la noche, pienso en que mi mano ya manché, ni nada más ni cansas, tengo algo dentro que es que brain, que rellena todos los silencios, haciéndome ver que siempre fui en medio, que nada hay que pueda remediarlo. Ya no siento, joder, ya no pienso. Enviado, aroma es para los santos. Son dos semanas encerro en mi cuarto, y el tiempo vuela mientras tanto. Se ríe en mi cara, y harto. Oh, oh. Quiero de ti no me merezco estar aquí. Todo lo perdí, no volverá. Se fue super la rayo McQueen. La vida golpea con su mazo y yo necesito un abrazo. Necesito estar en paz. Y me dices que no es para tanto. Que ya sé que yo fui tonto. brecha he echa verde todo muy pronto. Que ni una mierda merezco. Mi estado mental me da asco. Y no lo sé decir, mami. Solo lo suelto por aquí. Ma' la gente que no está ahí, esto deja de estar guay No, no, no, ah. esto es el virtual, hay días que Ultra de case, hay días que super es hay días que es guap ah. Hoy es un día de mierda ah. No me creo lo que pasa, baby nunca quise esto Parece que no se cansa, de desviarme de los restos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 Ey, ya, yeah, sí, wow. Preso de una vida, ausente de freno. Le sigo dando vuelta, pero en verdad menos. No puedo ser malo, yo me porto bueno. Sabe que yo sé que sabe, que yo sé que no, ya. Yeah. Y es que a mí me matan, de hecho puto juego. Pero me tienen preso, de aquí no me muevo. Y es que poco a poco todo encaja como Lego Ey, hey, yo solo quiero que me baile, solo quiero que me baile. Yo solo quiero olvidarme. Mi corazón ya no late, dulce como el chocolate. Estoy loco de remate. Estoy en mi bosque, mi esencia brillante. Hoy todo borracho, le meto de que Y ahora tú dime al final que si en el fondo voy a esperarte. o de la mañana estoy bebiendo la camada fa. toda de la mañana estoy bebiendo la camada fa. Eh, eh, eh, eh. Hoy estoy bien, mañana no lo sé. Espero que también, luchando para no caerme Todo está ok, el engranaje va de Keiser. El sol pega fuerte, llevo sudando la frente Y no entiendo el porqué pero todo es diferente La vida para vivirla y se me escapa entre los dedos Que estoy levantando el vuelo, que estoy hecho de brillante No quiero oro ni colgante, quiero equilibrio en la mente Preso de una vida, ausente de freno Le sigo dando vueltas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 Viviendo de Oli, socio todo al 3 Viviendo de Oli, socio todo al 3 Viviendo de Oli, socio todo al 3 Viviendo de Oli, socio todo al 3 Viviendo de Oli, socio todo al 3 Poli la Jordan en los pies Últimamente todo va al revés Y yo ve chili rulando Que con ese ya me van a hacer 10 Poli genes y la de monkeke hey. me está diciendo que que que lo que Y yo chiqué como que que que que Tú. No sé qué, no sé en cua, todo es por la polaca no, no. Everything del Kayser, super chitana no, no, no, no. Shout out de 6.000, lo mejor o oh, Macua ah. Dice la noción del tiempo perdida, la tribu más hay eh, eh. Siempre me equivoco como la casa de Masao y Chinchao Pero rectifico, reclama si y pienso que estoy haciendo mal Solo pa' los like y scratchy Shiny, shiny como siempre homie Esta depresión me tiene a mi lowly Esta ansiedad me tiene a mi movie Y estoy sueño pensando en t-shirt Que alguien me diga which is the reality Yo tengo una pero no es de quality No motociciri, vete a mi property herido, buscando y no encuentro yo el botiquín eh, La cosa que yo tuve la vida me la quitó Pero bueno vamos estamos aquí, vamos a hacerlo a Dime qué va a pasar, beba. Cachi, mi cerebro crunchy Wake up in the morning, motivo de Miley Si no me lo dices, no para dirruinarlo Solo pa' los like y chile, crachi Shiny, shiny, como siempre, homie Esta depresión... Yo, esto es virtualmoney.com El todo es nada y la nada es el todo al final, ¿sabes? En plan, lo que tú quieras. Like Volando it. por mi mente, me siento Superman. Buscando solución pa' dejarla de pensar. Prendo uno, prendo dos, prendo hash y marihuana. Creo que perdí el control, nadie me puede salvar. Salió el sol en la mañana una vez más. Sé que no vivo correcto paranoia, para no ya la... paralar. Si bueno el primer puesto, pues, a pesar de lo mismo, la vista. Hacen si te despista, tengo que salir. Tengo la cabeza frita, malo, ve los nervios, pero ya no habrá más cita. y Le pido perdón constantemente a la vida. Oh, genes y Coca-Cola, ye. Yeah. No el mañana, pero recuerdo el ayer. Fumo lento porque estoy ok. Si pimpa y lo okay, que. Depresión, jugando a la play. Don't Watch what you say. De uh -huh. con la que en no lindo todo el día. Impulsividad, control la I'm miró al ojo y dijo ya está bien te están paranoiando <risa> virtua cuando todo está bien ya, vertical horizontal para vale la verdad no blanco ni negro no existe Puedo lo real mal, siempre que lo quiero lo vuelvo a encontrar y me da la noche una vez más me da la noche una vez más y estoy por la zona tengo yo mi esencia pasaba la hora y no tenía mi vida la tardía, mi lágrima a Venecia narizona, fumando y la amnesia Hay días que despierto y no siempre estoy volando Si le acabo un baludo, disparo like, una pistola Virtual y juventud siempre paranoia Dime lo que pasa y así me rompar un par de balas Volando por mi mente, me siento super mal Buscando solución pa' dejarla de pensar Prendo uno, prendo dos, prendo Hachi, marihuana Que perdí el control, nadie me puede salvar. Salió el sol en la mañana una vez más. Me puse mi gafa y te salí para la casa. No vivo por resto, para no ya para la. Sigo en el primer puesto a pesar de lo bipolar. Salió el sol en la mañana una vez más. Me puse mi gafa y te salí para la casa. No vivo por reto para no ya para la. fue en el primer puesto a pesar de lo bipolar. Yo esta ha sido www Sí, punto negro. El, beat, el SHB. ¿Qué te me va a contar? Tú no entiendes nada. No estás en el game. Ni lo vas a estar. Mucho, mucho bla bla bla. Y al final, para nada, me, me voy a quedar con todo Esto se va a acabar, ¿Qué, ¿qué me va a contar? Tú no entiendes nada, no estás en el game Ni lo vas a estar mucho bla, bla, bla Y al final, para nada, me, me voy a quedar con todo Esto se va a acabar Dime lo que quieres, pero dímelo claro, dilo ya Dime lo que quieres porque la cabeza me va a flotar Tiro para adelante con los mío, tú me da igual Ahora me saco 500 vámonos ya Yo, yo, yo no soy un gino, te voy a disparar No te voy a mentir, yo no soy de nada. Deja de insistir no te voy a escuchar A, a ti más que a mí te queda por andar La cosa está seca, tira la enchufa Arte lo que sean, que quiero volar Están hablando, pero Iron give a fuck Dinero, dinero, dinero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 Tú no te entera, 49 no panamera lo tuyo no me llena porque ya estoy lleno de pena tú no te entera, a mí me da pela double cap slow down con los colegas estamos, estamos en mena nada nos frena suelto fuego no quema llego a la casa estoy aburrido me escribo cinco temas no problema jazz de la buena estamos en el club Queda fuera, Qué me va a contar, tú no entiendes nada, no estás en el game, ni lo vas a estar, Mu mucho bla bla bla, y al final para nada, me, me voy a que Más a vale, Virtual, Virtual Mali, Mali, Mali, Mali, tu loco favorito.com. Ya, ya, ya. Virtual Mom, Virtual Mom. Yee, yee. Lo que la garganta, pero necesitaba afecto. esto. No Porque sé que ese tío, a veces tú sabes que soy, soy más raro que un perro verde. Ja <risa> Es que ¿Cómo? Y no te voy a mentir, yo que me siento solo hombre Camino solo, yo lo hago a mi modo, pero no me llena estoy en tí. Todo lo que quiero lo tengo en mí, sigo ni Balling por mi sí Dice que no, pero, pero sí, no estoy loco, salido de la shit Y no te voy a colgar, solo que no cojo el móvil Dirijo la móvil, le tiro de una, chapana en el pompetoná nah. Dime que pasa el humo por la casa Pensaba que esto todo, todo sería de Whatsapp Ya, yeah, ya, yeah, como siempre super handy Sácate en el cuanchi, que lo voy a cuanchear Vivo Ricky Morty, siempre por mucha realidad Si yo quiero estar más no creo la casualidad de eh, yeah, ya yeah. Me dice hola que tal, le digo tú que lo vas Todo pasa para f***ar, la cuadrilla y por el loa no yo a Hogwarts, prendo uno, rulo dos más Y ahora ya sabes que el visto al más Se escucha mis temas en la ducha Y yo persistiendo aquí en la lucha rompiendo barreras ni de Me llaman raro y es cierto loco Sigo la hora formando un blog Tengo una misión, tráver, money, monitor fall No contigo jamás, estoy Tengo una misión, Obama, oh, estoy llamando ya, el que. Ya, que, que, ya, al que, el que... Al que... Estoy llamando al que... Y tu armónia, coña. Dime lo, ja, Dime qué es lo que... Todo el rato ahí y no te voy a mentir, yo que me siento solo only camino solo yo lo hago a mi modo, pero no me llena estoy en ti. Todo lo que quiero lo tengo en mí sigo ya ni vale por mí sí, y sé que no pero pero sí, no estoy loco salí de la shit y no te voy a colgar, solo que no cojo el móvil, yo rijo la móvil le tiro de una chamana en el papelito nada, te nah. qué lujo por la casa. Pensaba que esto todo sería de WhatsApp. ¡We! ¡We! ¡We! ¡We! ¡Me la ha grabado Sacrache al programa y me la vuelvo a grabar. ¡Virtud! el gas? ¡Javi la música, por Dios! ¡Esquera de Keiser! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo mantengo, Shine ¡Ya! Hey. fue en el modo virtual, estoy looking for a chain Todos los de yeah. los míos, todos suben de nivel, todos los míos de los míos, todos suben de nivel, Ya no mateo shy, won't through my pain Focus en el modo virtual Estoy looking for a chain los míos de los míos, todos suben de nivel, todos de nivel. To los míos de los míos, todos suben de nivel Y ahora sí estoy en mi wave Ahora sí estoy en el Dark Way Todo arriba es a mi lo es fácil, los yo no duermo bien, hey, hay una pistola en mi hey, problema problemas <risa> ninguno, my friend, hey, ahora sí que doy el cielo, uhu, -huh, uhu, -huh, uhu, -huh, cariño uh -huh, uh -huh. el agua, dime qué te pasa, broski salí de la sombra, mm, me asusta y me gusta, pero a estas alturas ya nada más sombra, Pato la chuta, miro para el cielo, me acabo la copa, ahora sí que sí, amphetamine, new trend en porque el net, siempre me del malete estamos al borde del trampolín, vida rápida de Macaulay, oro millonete. Ahora en mi cuello, ahora en mi beach, ahora en mi método, ya no teo my teo my teo shine, shine. shine Walking through my pain, focus hey. en el modo virtual, estoy looking for a chain hey. Todos los míos de los míos, todos suben de nivel Todos los míos de los míos, todos suben de nivel, ya yeah. yeah. no mateo shine. shine Walking through my pain, focus hey. en el modo virtual, estoy looking for a chain Todos los míos de los míos, todos suben de nivel Todos los míos de los míos, todos suben de nivel